Muy buenas a todos gente de Youtube Aquí vuestro streamer favorito Bandolero7.0 Bienvenidos a Fortnite Aquí estamos con las misiones de la semana 3 Continuamos con ella. Arrasa con todos los obstáculos Demuestra tu afinada puntería Y completa las misiones de la semana 3 Vale, ahí experiencia ahí a tope Vamos a ver A ver la resistencia que de aquí todavía hay que hacerla, ¿eh? Y entre ahora hay nuevas misiones. Así que la diaria me da un poquito igual. No sé, tengo cañones, daño a vehículos y compra algo en la máquina o en el curatorio. Esto también son es muy importantes, ¿eh? Esto a es 10 metros o menos de, de un personaje. Fri daño a oponente. Fri de daño a oponente de estación de sinasio el Daily, Google. Vale, utilizan elevador en el circuito yonkey cabina de control Y cofre vale, estas son facilitas En teoría Vale Abre cámaras totalmente No que hacer alguna, así que Ven Y la espada que tenemos aquí Alguna que otra también, eh Así que hay que mirar eso Muy buenas, bienvenido Aquí nos queda uno en campamento Cariñoso <risa> Podríamos ir al santuario Que nos queda otro Y luego al sinas Vamos a ver la de temporada, ¿Temporada de temporada La resistencia ¿La Resistencia no ¿A qué Misiones de la semana 3 Pues son estas tío Con un revólver a 30 metros Madre mía Chaval Bueno si Esta sí puede ser facililla Hola, muy buena Alejandro Ahí, ahí Apoyando en todas Esos son los verdaderos suscriptores Muy buenas bienvenido Ten escudos también Tres cofres Lo de los OI Y utiliza el elevador en el circuito chunk Bueno Como estamos con las la misiones esta de la semana 3 Vamos aquí a estación sin nazi Hacemos daño ahí a oponentes Vale y, y luego pues nos vamos a lo de la OI o, o el circuito chonque Vamos a ver Tenemos por ahí Vale Mira Aquí también tenemos Vamos a ir para allá, para estación sin así Ok La Claudia está ahí Otra vez la copa Va. Ahí estamos Y vámonos Tengo 10 estrellitas Bueno, ahora las la miraremos, ¿vale? Aquí la tienda está terrorífico Un nuevo gesto también vale bueno vamos qué raro se retira el mensaje encima que tengo poco <ríe> Okay. Uf Con la musiquita Ven. Tenemos que hacer lo de los gestos Gestos de taquilla Algunos de estos Lo tendremos que hacer ahí un oponente Vale Bueno, pues vamos para allí para, para el fondo, para el sur Un DPS pone coja yo un arma vaya a ver por ahí uno que me está disparando <ríe> hola hola Venga, pues vámonos Vamos la gracia Nos queda ahí un poquillo todavía Para llegar Vamos a ver A ver si va alguien allí Si no, no sé yo Vámonos Con 51 de vida Vamos a ver, alguno va para allá Alguno cae por ahí Vamos a ver si tenemos suerte Podemos coger algo ¿Revolver? Sí, tío Ah, vale, ya he visto ¡Qué mueve, hombre! Voy a darle un revolver, tío Ahora esto como me voy a... No te escondes, hombre bien <risa> Jejeje Cuidado Por ahí otro Dale, hombre Dale uno Cago en lo mal Ya me he quedado sin munición Y buenísimo que sin sí. la madre mía, que viene por mí, que viene. Ay, que me he que quedado en la escalera. Venga. <risa> Carga ahí. Compadre. un poquito por aquí A ver si miran algo de escudo o algo Mucho daño ahí, ¿eh? Con el, el revólver, poca broma Ok Esto, esto es todo lo que yo quiero y poquito de salpicón por aquí Ay, qué rico el salpicón Bueno, ha pasado el Uno. Bueno, bueno, y tampoco está mal, vale, bueno, vamos, qué. Aquí algún. Esta de mi espada. Un par de ellas por aquí. ¿Dónde están? Hombre, si de asalto con mira térmica, ya ves tú. Si no viene bien. Creo que está arriba, ¿eh? No de la ni espada. Como subo por arriba. Por aquí. Sube. <ríe> Míralo, ¿dónde está? Vale, lo tenemos. Estoy a pescar Pero como voy a por lo de la ni espada y tal A ver el siguiente ¿Dónde está? Es una que está por aquí, eh Está por arriba Creo, eh Pero no lo sé Míralo dado a poner rápido Genial y ya tenemos este Vale Nos agachamos El otro se ha pirado pero bien La tormenta viene por un tubo Vale, y nos tenemos que ir Piso picado o lo que sea Ya no puedo hacer misión en allá A correr Vale Se puede manada Ahí para escapar A la tormenta Me gustaría haber hecho más daño Con las pistolas Pero bueno Yo que poco avanzamos Con las de estas Vamos en contracorriente A ver El pollo ¡Eh, pollo! ¡Pollo! ¡Maldito pollo! Hoy tengo dos rifles de esto, tío Que viene la tormenta Que no me puedo parar Matando pollo <risa> Corre, bandolero ¡Ni rana, nena Corre Uf, Que me pilla la tormenta como siempre Está así Está así, me viene me Vámonos Vamos Al agua, pato Contrato fallido, tiempo agotado, se ha escapado. No hemos podido ganar Tampoco he ido por ahí. Vamos. Ahí cr 7 uh. CR7 no se tenía cabido del Madrid. Da igual, ahora nos vamos a traer al Mbappé y al Jala. Si Rayola y compañía quieren. <ríe> Cuidado, bien A ver, me a la otro, a la automática Y tengo que salir corriendo otra vez Pero Mi idea era montarme ahí Pero bueno Podemos coger este Y nos vamos para allá Bueno, bueno, bueno, bueno Haría falta... Fusil, y no paran de darme fusiles de, de asalto de mira térmica. Okay. ¿Qué? Cristo el cofre. Esto que también por ahí uno he unos pasos. Venga mm, me... Te lo compro Cuidado, eh Que también me interesa Eh, a ver, está por aquí el pavo No por aquí Mierda, es, es la que no lo doy voy a alejarme la que le he dado, tío. una el Largo algo me llaman bandolero, chavales. Tengo que cae una de esas también para arriba, no sé. Bueno, me lo llevo. ¿Hemos hecho ya da, da daño o no? Hay que mirarlo. Ah, pues, la misión está esta A un gesto, ostras, te tengo que hacer eso también del gesto Ten escudo usando consumible Distracófrica de demolición. no me ha dado tiempo Eh, que viene uno Al aire Pues sí que tiene Peso Escudillo Peta de <ríe> Me ha dado ni uno, eh Chavales No me ha dado ni uno Uf, ¿Cómo corre esto? Un áridero Vamos por el hidro ¡Ah! Ando rueda, ando rueda, ando de rueda a rueda, a rueda Que me caigo al pantano, que me caigo <risas> Racheo, racheo Nuevo círculo Pero vamos a intentarlo Ahí está, el hidro Y... Sí. Toma, eh. Ya no sé ni cuál es, eh, tío. Tengo de todo. ¿Está haciendo esta? De grupo, no sé qué, nadie tío. Ah, no sé cuál es. El, eh. el revolver todavía lo tengo ahí pendiente, creo. A eh. eh, Claudia. Ya. Vámonos. Viene la tormenta. Hola, hola Hola Estamos en directito <risa> Quedan 10 Vamos, ver eh. También es bueno, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Es que ya voy topetado. petado todo. Es como un corre tío El pavo... Nada que le he dado, eh se me ha escapado, pero. ¡Míralo! montón de misiones, ¿eh? Hemos jugado todos, ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale la primera partida Nada, ha el fusil, tío ese Este tenía que haber utilizado ¡Cachis! Eh, tío, como la han eliminado eh <risa> pues nada Nos vemos a sala Si Claudia quiere jugar o algo, si no Pues continuamos ahí miramos las misiones A ver qué tal y a ver cómo lo hacemos Venga, que hemos cogido ahí también lo de la unespada. Ahí, misiones de la semana 3 Estas son las que estamos haciendo Vale Arrasa con todos los obstáculos Demuestra tu afinada, puntería Y completa las misiones de la semana 3 Venga Estamos en el top 10 Hemos acabado en, en el 8 Me faltaría esta de aquí del campamento Y esta de aquí del santuario Vale Que sí, hombre Claro que sí, llega Pasa que es lentito esto Pero bueno, cada uno pues Hace lo mejor que puede Esta también me gustaría hacerla, tío Ya hemos estado ahí a punto Hemos caído ahí cerca de la estación de sinas Venga, a ver si Ahí Vale, que tenemos que establecer conexión Vamos a comprar algo Infríe daño oponente, conducido por oponente Le hemos hecho daño ahí Propúlsate con cañones de asedio Eso no lo hemos hecho El gesto El cofres Ahí también podríamos caer Sé que está fastidioso ahí. <ríe> Lo de los puestos avanzados. ¿lo hay? Pero bueno, este también tenemos que utilizarlo. Vale. Nos quedan cuatro, eh. Mis sencilla, eh. Vamos a ir a esta. Registrar cofres. Pienso yo. Vale. Y. Y luego la otra era. Esta tabla de conexión con el dispositivo, ¿vale? Está ahí también cerquita A ver si lo encontramos Y tenemos suerte Porque si no Ya sabéis que yo suelo hacer un par de misiones o tres a la vez todos los que pueda, pues se van haciendo Como antes que hemos hecho cuatro o cinco Y eso está muy bien Nivel 45, me queda 9.000 puntitos de experiencia para subir al 46 Hay que darle caña que, que los compis seguro que están por ahí ya cerca del 100 Tenemos que conseguir el traje del doctor extraño, así que hay que darle cañita a esto 2 horas y 47 minutos más misiones, así que poca broma bueno, voy a ver, cerca de estación sin asia, a ver si encontramos ahí el aparato y registrar cofre y caja de munición. Son tres nada más. Así que luego nos vamos un poquito para el sur ahí, a ver qué tal. Porque he estado por ahí antes, pero... Estaba huyendo de la tormenta y tal. Vamos a ver. Cofres y cajas de munición, aquí recogemos la estrellita que ya tenemos 15 y 7 Onichi que nos puede venir muy bien también, vale. Okay. vamos a ver que nos podemos comprar Por aquí que tenemos un montón de cosas Hay que comprarlo, la porra cao Está bien, un arma nueva Por aquí, vamos ahí Parte del conjunto capitana Este también está chulo, el Segway este Quedan ocho puntitos 8 estrellitas No sé si comprarme este O comprarme un par de ellos de los otros Aquí nos quedan 3, 4 El Speedway este, el Speedway 5 Creo que sí Me voy a comprar este, ¿no? De todas maneras la otra pues También tendremos que comprarlo Vale Aquí Tenemos más páginas <ríe> Yo creo que sí Me lo voy a pillar este Está gracioso Venga Me mero equipo y todo <ríe> Vale Ahora miramos la ni mi espada. Tenemos nueve. Esto ya la completamos. Ahora tendríamos que darle cañita a esto. Para llegar a estas dos. La guadaña karateca. Super golpe. Pulido. Y ceremonial. Ceremonial. ¿Este es el que más me gusta, desde luego? guadaña karateca, no sé. Luego los colores, vale El argento Y el iluminador Esta está chula Carbónico va <risas> lo de los sonidos pues, Se han tirado el rollo aquí con los ni espadas Pero bueno también hemos comprado ahí el, el otro Pues habrá que comprarse un par de ellos De estos Otra cosa Queremos conseguir esta Agua de Mejor que esta, que la ceremonial, no sé Parece un arco Me gusta esta Así que pues Vamos a ir comprando esto Vale Ahí Y tenemos que ir consiguiendo más por otra parte Así que Venga Vámonos Vamos a ver las misiones Ahí está Nos vamos a lo de la... Muy buena Buen día Poyete Y gargolilla Sí, sí pollete, Únete Hoy ha llegado bien <ríe> Voy a llegar bien. ¿Tardas mucho o qué? ¿Pollete? Pues si no me voy a hacer una misión en solitario mientras que te unes Vale. Voy esta que tengo ahí pendiente. Te estás metiendo. Bueno, te espero, ¿no? que? Antes de entrar. Yo tengo que ir aquí abajo, ¿vale? Aquí tengo que ir a registrar cofres de hoy. Y luego por aquí a hacer lo del dispositivo. En la tienda, poca cosa. Lo de siempre. ¿Qué tal para comprar algo, o qué? Voltorio. Luz envoltorio en tus trajes El del de ánimo De Ese Auditore Y Eibor Hija de Barin, De los Assassin's Creed Jala. Este ya la tienes tú La alegría Y el tiro fijo Vamos pollete Ah, la futbolista te ha comprado Ok Yo me acabo de pillar este? Venga, algo de lento que eres. Estás pollete. Ya estoy casi, dice. <ríe> ¿Dónde está? Lo batico. Lo batischo. No lo veo, Es que no sé quién es, tío. No sé sea, si se va con él. ¿eh? No, no, únete a mi grupo. Si no te veo, únete, ¿dónde estás? Ahí, Saúl CB. Aquí Ok Estamos por aquí Hola Hola, muy buenas Hola ¿Has visto lo que me acabo de pillar? ¿Un Segway de esto? Sí <ríe> Está todo chulo, a ¿eh? ver Aunque tengo también el otro vehiculillo Tengo el mini explorador También lunar Oh, uh -huh. ma o marciano, que te este está muy chulo también <ríe> El platillo De la temporada de los aliens Está todo guapo Me gusta a mí los vehiculillos, a ver Y luego tengo el otro, el pequeño monstruito Que este sí que está cachondo ¿Cómo vas con las misiones? Te veo bajo de nivel, ¿eh? Hay que subir de nivel, ¿eh? Sí, pues si es que yo no juego casi Ya, ya, bueno, ya Pues ahora estás con, conmigo Vamos a hacer misiones de la semana 3, ¿vale? Yo estoy con las misiones de la semana 3 Vale ¿Tú cómo vas con esas misiones? Pues. Regular, ¿no? Sí, porque. Si es que no hago. Yo uso un juego para entretenerme. Ya, si sí, yo también me entretengo, pero me entretengo haciendo misiones que me gustan. Para eso las ponen, ¿sabes lo que te digo? Que si no. Ya. Ya, pues venga, vámonos. Me gusta a mí hacerle. Además, te dan 20.000 de experiencia, tío, cada misión de esas oh. Yo es que los juegos siempre hago eso, muchas misiones o hago las principales o hago las secundarias Pero es lo que hago yo siempre en los juegos Para subir de nivel y eso ¿Tú qué juegas? ¿Solo Fortnite o también juegas otro otros juegos? Juego otros juegos también ¿Como cuáles? ¿Cuáles juegas pues, eh, FIFA, Minecraft, Ark, no sé ¿El Ark también lo tienes? Ese es que no me acaba sí. a mí de, de atraer, lo he visto pero no, uf, no sé Estoy por pillarme alguno que hay también de construcción de supervivencia Uno que hay en una isla, el Deep Island o no sé qué, oh. no me acuerdo Que se lo sacaron para el PS Plus creo hace tiempo Pues puede me... ser que lo tenga yo que no me acuerdo cómo se llama porque yo tengo un juego que supervivencia en una isla que me lo dieron te... con el plus eh, ese, ese es el que yo te digo te puede hacer cositas vamos a hasta un avión Upe. el de Forres también lo tengo que si sí, está guapo ¿eh? el de Farre lo mismo hago ah, otra sí el de Forest, sí lo mismo hago otra temporada dale la gracia al conductor ahí buena y nos vamos sí, sí. para allá en la que eso nos vamos para allá y y tengo que registrar ahí cofres de lo I Y munición venga, una, dos Y tres, ya Del tirón Lo que pasa que están aquí los de la I son muy chungos, ¿eh? Hay que tener cuidado con ellos yeah. Hay que coger... Hay que armarse primero porque si no... Pues tengo varias misiones por ahí por esa zona Por ahí por el desierto y tal Por el bioma del desierto Si ves que tal, dale al paracaídas Porque si no, no llegamos, ¿sabes? Dale al... A la ala, delta o el paracaídas? Yo llevo de los dos, llevo un ala delta y un paracaídas Llevo las dos cosas <ríe> No, a la guerra, no, a la invasión Mira, cuidado, ¿eh? Sí. A, ver, a ver si podemos armarnos por aquí o algo Cuidado Porque si no, no vamos a llegar allí A ver, por aquí hay cositas, venga por aquí, ¿no? A ver qué encontramos He encontrado una escopeta Escopetilla ¿Dónde está? Que tengo... Aquí que Tengo para echarte un... Aquí No toma, no toma. Ya, ya no toma. Ahí Venga Sigue buscando cosas Sigue luteando Aquí, botiquín Aquí hay explosivo, Eh... De esto Zeta Zeta escudo A ver Esto me interesa otra misión Consume Bien, bien, bien tengo tengo escudo Usando consumibles Bien, bien oh. ahora claro, yo es que me leo Las misiones Y luego pues las voy haciendo Conforme me voy acordando Vale Pero claro Te tienes que acordar Tengo también una de, de Un revólver No sé si la he terminado ya A ver Tenemos que matar a Los de la I Esta, ¿no? ¿Dónde están Los de la I, tío Estarán por aquí Vamos a mirar no a La torre esta Ya, ya Yo tampoco que hay cofre y... Y varias cositas ¿Sito? más ¿Esto qué? es? Pues si sí, de asalto de comando Es muy bueno ¿Hay, hay, ¿hay algo por ahí? Uh, ¿Cofre? Un franco de, Déjame que... Déjame que registre Es que necesito registrar, tío A ver pues Esto menos un personaje Pues tenemos esto Este escudo Registra el cofre y caja de munición en puestos de la avanzada de la OI. Pues ahí, eh, tío Y no veo yo... A ver... Es aquí, eh Deja, Por eso te decía, digo, déjame que los... Déjame, de... déjame que los abra yo, los cofres Que si no... Déjame que los abra Cuelo, cuelo tú el botiquín, si yo tengo uno oh. Que Necesito abrir cofres y cada de munición, tres Nada no hay Pues destrozo la antena <ríe> Qué mal, tío No me está esto Funcionando, ¿eh? No sé qué ha pasado, pero no me funciona Pues nada, me voy a otra misión Este no podemos Este te la ha llevado tú ya todo Ok Vamos a ver me voy, sí, nos vamos a ir a lo del otro hoy. Otra cosa, a ver. Vamos para allá A, a ver si hay algo. Venga. Vamos para allá ¿No tienes Venga. hoy o qué? eh no. cuidado eh. Cuidado. Cuidado que se ha A disparo Aquí. ¿Ha sido tú? No, está aquí es que no lo veo aquí, aquí Son dos, ¿no? Tiene que haber dos Está blanco Es que no sé dónde está el otro Yo creo que se ha ido para arriba Ah, está no. aquí, espérate Yo me he ido para abajo Me he metido aquí Tontamente no, no son del mismo equipo, ¿eh? No Pues yo me he metido no. en el sótano tontamente Cuidado que viene? Me han disparado, pero... Estoy oyendo, ¿eh? Está aquí arriba, en el edificio Está aquí dentro Voy para arriba Voy, voy, voy Voy para arriba Está por aquí Está rompiendo y todo Tíralo, está aquí Oye, voy, voy A ver si lo pillo Jope Pues es está, está manco. Ya, pero no te puedes fiar Toma muy bien Eliminado Ahí tiene un poti por si necesita No, no necesita Eh, un... Están disparando combate. Cuidado, ¿quién, quién? No lo sé Suiza de nivel Bueno, así da igual no, Hombre, da igual sí, Bueno, tenemos también que, Tenemos aquí ir donde, donde he marcado yo, ¿no? Cuidado Cuidado Sí, sí, están ahí, ¿eh? Es que no sé dónde están, de verdad ¿Está Ahí, dónde? en la casa esa Está mi marcador, ah, tío ya, ya, ya, lo veo, ya lo veo, ya lo veo ¡Ay, mierda! Está ahí encima la casa Ten cuidado, ¿eh? ha he vale, dado He quitado Ha caído Ha caído, ¿eh? Tenemos que Ay, ir para el espérete. marcador Saul. Un momento, voy a coger una cosa Vale, vale El fusil este A ver si me puedo enganchar yo aquí Para cogerle luz ¡Ostras! ¡Que tiene el fusil de tirador! ¡Está potente! ¡Ostras, tío! Se me va el cuervo Da igual Aquí hay otro, eh Fusil de ariete De ariete de ráfaga Me lo llevo Uy, ese me gusta eh Abba, te, Toma, te lo doy Toma Píllalo, píllalo Voy. Espérate, estoy llegando Eh, espérate bien, Aquí bien, hay un... Unos... Qué, qué bien lo has visto, tío Al colega No tenemos que ir, eh Te lo digo también Espérate Splash, es splash es Aquí estoy, aquí estoy Pero has cogido el, el arma No, no, da tiempo Venga yo pillado una bombona. Una Yo he pillado una bombona de Splash. Podría guardar cosas también, tío. Me he hecho ya la misión de. Oh. Que viene la tormenta. Vámonos, su... que no. Vámonos, vámonos. Vámonos, subido. Vámonos, bueno, venga. Yo he subido por la, oh. por la pared, eh. Por la pared. Le da a sprintar y le da al X. Y se sube y se agarra. Vámonos, oh. vámonos. No pasa nada, no pasa nada. Hemos perdido la mano, pero no pasa nada. Venga, vámonos. Corre y sprinta y deslícate. Sí, sí. El ninja, vamos a poder recoger la corona. Cuidado que hay un tanque. Tú corre, corre. ¿Y qué hay, tío? Es, marca aquí lo que sea. Me va a pillar la tormenta. ¿Qué me marca? Buah, tablón de contrato. Me da igual. Vámonos. Por el río. ¿Qué me pilla? No sé. Yo tengo aquí una... Eh. Bueno, para el otro lado. Vámonos, vámonos, vámonos. He pillado una tirolina. Bien, bien, bien, bien. Bien, bien, chavales. Vámonos, vámonos. A ver cómo salgo de aquí. Que viene la tormenta. Que viene, que viene. Que viene, que viene, que viene. Tú <ríe> te <Tutti> controla a ti. <ríe> eh. Cuidado, cuidado. Tengo que aquí arriba, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí no, ya vamos. No bueno, bueno. Vámonos, sígueme. Pero te voy cuidado. a matarlo. Cuidado, cuidado. Vígame. Tú oye, huye de la tormenta, no te vas a disparar. Pues si no viene. La tormenta sí. No, ya no. Bueno, le queda poco, pero que nos va a pillar como nos sigamos corriendo. Ya, ya, ya. Venga, sígueme, sígueme, que. No te pierdas, compañero. Venga, te espero. Sí que me, sí, me pasa del río Venga, que tengo aquí que registrar cofres Corre Vale Me tienes que ayudar No sé si habrá aquí peña de la OI Y tenemos un minuto, por eso te digo Que tengo que hacer la misión Oye, ya, me, ya me están disparando No pasa nada, tú huye, huye Huye, vente donde estoy yo Mira el mapa, ahí, mira Están eh, me, me no, está no sí, sí, sí Me están viendo a mí también No sé quién Me meto aquí Pues me están disparando por atrás Mira, cofre. Mira, no. Bien, bien, uno, un, llevo uno. Mira, lo veo, espérate. Guárdame la espada, que me quieren matar. Y yo tengo que coger el cofre. Vale. A ver, a ver, a ver. Yo te creo cumpla. que no hay. Aquí creo que no hay. No hay. El que nos disparaba, ya me lo he cargado. Bueno, fenómeno, tío. Es que llevo el franco. Es que ay, soy ay, bueno sí, el sí, franco. sí. Yo también, yo también Vaya, llevo el dual son un chungo ¿Quieres el de este? la zacota ¿eh? eh Venga, otra caja es de munición que... Perfecto, perfecto Venga, que ya lo he no hecho 20.000 puntazos de experiencia, Saúl ¿Qué me llevo? ¿Lo oh. ¿No quieres? Si no lo quieres me lo pillo yo Venga, vámonos no, no. Vámonos, vámonos Tenido dos nios chi también Ostras, qué bien Cuidado, eh A ver dónde está la peñita Está en buen sitio Los padres nos tenemos que ir Venga Voy a marcarte. ¿El botiquín no lo coges? No, es que llevo minis. Vale, vale, te gusta más. Cuidado que viene la tormenta, ¿eh? Vámonos, vámonos. Vámonos, Saúl. Vámonos, vámonos. Marca. Tenemos que ir como para la islita. Vamos para los Jones y para allá. Un montón tenemos que correr, ¿eh? Es lo que eh, te he eh, decía. Aquí hay un tío, eh. ¿Dónde, dónde? Lo veo, lo veo. Bien, ya <risa> iba a <risa> disparar yo con el. <risa> Lanza cohetes, impresionante Tengo el de, el de pesado ah. Pesa ah, aquí hay otro El fusil de tirador pesado Muy bueno Sí, yo llevo uno ya Ok eh, Ahí, tíos, ahí, tíos, eh Venga, venga, intenta Cuídate, arriba, Cuidado, Arriba, arriba hay uno, arriba hay uno Sí, sí, sí Por allí Por allí Cuidado, eh Ay, casi, casi Cuidado, cuidado. Eh. Ya no dispara, espérate Ay, muy bien, muy bien <risa> Sí, que en cuanto se quedan un poco quietos Vamos, vamos, vamos, que viene la tormenta Vamos, vamos, yo le cojo el oro de una más y salgo corriendo y Yo una la, cosa la, mora, la, cógela El oro eh, y la munición aquí, yo, yo su fusil Cuidado, que me da igual yo, Vámonos, vámonos, que nos disparan que nos matan Corre, corre! Métete aquí en la casa bueno. si quieres, en la casa o vámonos, lo que tú quieras, Vamos. Corre, corre, detrás de los árboles Te y cogió corri, un vete, su fusil para si lo quieres no, no, yo tengo el fusil de asalto de comando que es buenísimo de mí. Ah, vale, vale. No te preocupes. Vámonos, vámonos. Ahí, las tormentas. ¡Cuidado! Hay cuida. un tío, hay, hay un tío, ¿eh? Ay, tú me tío. disparo. Venga, ponte, tú ponte a salvo porque estará con el subfusil ese. A mí. La casetilla está. Vamos a buscar aquí la casetilla. Aquí. Venga, más orito, más munición. Eh, ahí hay un este esto. Ya, guay Pues me, me ha completado también 7.000 puntitos de experiencia Que me ha dado, ¿sabes? Me he cortado la cara Y he subido de nivel Tenemos que huir Pero tranquilo Vamos Aquí Vamos aquí a, a planear La situación ¿Vale? Tenemos que irnos Para esta isla, ¿vale? Venga, podemos hacerlo Entre tú y yo, ¿eh? lo que se maten entre ellos los de los Quedan 15 Quedan 15 Ahora cuando eso Nos vamos a fallar Nos quedan 30 segundillos Por ahí Porque viene ya la tormenta tenemos que ir para allá Así que voy a romper un poco por aquí El aire acondicionado este <ríe> ¡Odio que nos quedamos sin casa <ríe> Vámonos nadando ya A donde he marcado ya la isla Corre, corre Mira, mira, tío, como voy saltando Parezco la masa Corre, que viene la tormenta Me ¡Que quedan 30 segundos A ver qué arma me pongo El fusil de tirador pesado, ¿no? Estará lejillo Aquí tenemos una barca y todo, ¿eh? También podemos escapar y el... Hablando de anuncios Cuidado aquí, eh Campeón. Venga y Por lo menos marcamos uno Uy, uy, que me disparan Que me disparan Allí, allí Dios, Dios Me han endiñado, eh Cuidado, Saúl Marca el peligro Que yo no lo veo ¿Dónde está? Joder, con los carteles estos Que no veo nada te estás curando aquí con el escudo Vente aquí, el escudo eh... Vente, vente Voy Vente, que te lo he echado aquí Es que no lo veo, no sé dónde está, ¿eh? Allí es lo he marcado, malo. ¿eh? Sí, lo han marcado el peligro vente. No le veo, tío Espérate Voy a marcarlo otra vez A ver, si le veo Estoy muy nervioso ya. A ver, ya no lo veo, le va ¿eh? a pillar, ¿eh? Aquí ¿Cuánto un fracaso? Mierda Joder, es que me, me están dificultando aquí el... Son, son buenos, ¿eh? Viene, son que buenos, viene, que franco. viene, que viene Oye, pececito. Viene el pececito. no le damos ni uno, tío. Yo le he dado, eh. ¡Viene! Aquí viene, el de... ¡Viene el otro! ¡Que el otro! ¡Que el otro! no! este no, este no, este no! ¡Ay, ay, ay! ¡He derribado uno, he derribado uno! Cuatro, cuatro, hemos quedado Está bien, tío ¡Hala que hemos liado ahí, eh! Al final le he dado sí. yo al platanito Lo que pasa es que este no ha, no ha disparado Pone el lanzacohete, ¿eh? Y no ha eliminado Muy bien, muy bien, tío volvemos a sala o...? No, no, preparados, preparados Y preparado, a tope bueno. Preparados y a tope Vamos a seguir ahí con... Con el hype Está bien, está bien, venga Hemos salido de la casa, tío, y. Mira, mira, mira, que se sí, Al final ha muerto. ¡Ay! Sí, sí. Estos son buenos, estos son buenecillos. Mira. Coge la grieta también. Y coge mejores vistas. Y se va aquí a lo alto. Eh, pues nada, vamos a ver. Visualizar efectos de sonido, los ajustes de sonido Eso me lo puse yo hace tiempo, a ver Me mola saber por dónde van las pisadas y todo el rollo ese Sí, eso, eso yo también lo tengo Sí Parece que no, pero... Mira que me puedo ir un poquillo Qué gracioso Mira, mira, mira cómo me voy Mira, Ajá. mira <risa> qué guapo. Venga, vamos a ver las la misiones, bastante. tío. Vamos a ver. Ah, un gesto menos de un personaje. Utiliza un, un elevador en el circuito de chonker. Vamos al circuito de chonker. Que la cadena de control tiene que haber bueno. mucha peña allí. Le doy la gracia. Y venga. Una, dos. Eh, ¿Por qué he marcado ahí? No sé. Y tres. He sin querer, eh. Ya, marcado ya. sin querer. No pasa nada, pasa nada. Tú mírate las misiones a ver por cuál va si vas por la de la semana 1 o vas por la de la semana 2. Incluso oh. la de la semana 3 también las podemos, si la hacemos los dos, nos da el doble de experiencia los dos por ahí en dúo. Oh. Por eso te digo, mírate Tengo que hacer ahí, subirme a oh, mira. a la de esta. Eh, Utiliza un elevador. Eh, por eso tienes que hacerte la de la semana 1. Utiliza un elevador En circuito chonker Y cadena de control 0 de 2 Un elevador Tengo que utilizar ¿A dónde está el elevador? No tengo ni idea Pues... Un elevador eh... Que suba para arriba No tengo ni idea de ¿Dónde está? Yo he acabado aquí en el circuito no, Ni tengo coche Ni tengo nada Aquí había un de este Me acuerdo yo sí. Un cofrecillo Aquí puede haber que haya algo Dios Pero está por el otro lado Madre sea <ríe> sube, sube, odio que no sube <ríe> Qué low. No tengo nada, ¿eh? ni arma ni nada, tío Hombre, a fuego, Párate, esto lo vamos a, a, a averiguar rápido Ay. Cuidado que te meto fuego Aquí hay cofres, ya, aquí hay cofres. No, <ríe> y, y, y gente ¿eh? Aquí, aquí Cuidado Espérate, ahí Tienes ah, espérate, ¿te están disparando? Sí Voy, voy, voy Mira que fuego Buena Vale, ahí, hombre Lo que tiene está el otro, por ahí Que me quemo Sí, sí, yo personalmente me acercado Por <risa> lo mismo <risa> me he quemado, y me he quemado <risa> ¿Qué has visto a Mickey Mouse? <risa> Móntate Tenemos que hacer buscar el DS Para subir para arriba, tío ¿Cómo subo yo para arriba? Un elevador Me dice un elevador Yo qué sé dónde está el elevador Tío ¿Dónde está el elevador? Espérate, que hay un cofrecillo aquí Vamos a coger un momentillo Porque es que no tengo de nada Vale Vale Coge un poquito de todo Vale Me sobra un poti ¿Qué era un poti, chico? ¿Me eh... Sí, ¿no? Ya llevo, Toco. ya llevo Pero bueno y había otro cofrecillo Obvio Ahí tengo que comprar algo Aquí tengo que comprar algo ¡Ostras! Que aquí ¿Listo? hay un, un rifle de estos Fusil de tirador de cazador Toma tr Tronco Te lo compro oh. y Balita Ahí ¿La quieres? Toma Que tú eres muy bueno Con el, vale. con el rifle de, de Franco Toma ¿Quieres bala? Eh... Tengo sí, tres ¿no? Ya, toma Gracias Vale Mira, coge más bala y coge de todo Nos bueno, vamos Copita de barrita, me gusta ¿Y dónde estará el elevador, tío? ¡Jopeta! Ni idea Ya, ya Hice un elevador A ver ¿Dónde voy a marcar yo? Atento, ¿dónde voy a marcar, eh? Por ahí, eh A ver vale. Se arma mejor, pero es que no me puedo parar, tío A ver, a ver dónde está el elevador Yo quiero hacer la misión, tío que aquí Eh, cuidado Que nos dispara Sí ya entra, entra Cuidado No sé dónde puede estar, eh El colega A ver, el elevador Tiene que estar ahí arriba, tío Calculo yo No sé, Laura Ya, ya Tiene ese algo que suba para arriba para sí porque otra cosa ah. aquí no sube la fluneta, no no suena, ¿eh? no sube no sueno. yo tampoco Qué sí yo he podido por dónde por corriendo, dónde corriendo eh, por este lado voy voy He subido por aquí. Bueno, yo no subo Por aquí por aquí corriendo he subido. Voy, voy ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿No? ¿Qué va? Yo no A ver Hace el amago, pero no Súbete, súbete tú A ver si puedes subirte Buah, ya, ya no sé subir Te lo he dicho A su subió ahí de, de chiripa o yo qué sé Ay, sí, ah, necesito, he vuelto a ver. Necesito, tío. Necesito. Es por, otra. es por aquí, es por aquí. Un elevador. Es. No sé lo que es el elevador, Saúl. No sé lo que es, Uy. tío. Ni dónde está, ni cómo vino, ni cómo fue. ¡Venga, llega! ten cuidado. Joder. Ya, ya. ¡Ay, que no llegó! ¿Por qué no llegó allí, tío? A ver. ¡No! ¡Ahora! Quiero subir arriba y no puedo El elevador, el elevador Vaya, ah, lo estoy hecho Tiene que suba ahí arriba, sin construcción ¡Ah, mira Lo tengo, lo tengo el elevador Lo tengo ¿Lo tienes? Sí, sí, aquí hay uno ¿Cuál? Vale. Vente, vente y lo coge Sí, voy, voy No, peligro no ¿Soy eso, ¿soy? Ah, eso es un elevador Sí ah. Pero si yo lo estaba buscando para que no lo encontraba Bueno, si puedo buscar el Ahí, el dariete, Ese es bueno, ¿eh? Si no lo tiene Me queda con cerrado ¿El el Es que llevo, llevo ya una cosa ya, que... ya. Ah, eh... Ahora, ¿para dónde vamos? Espérate, que no sé cómo está la cosa hay que dar de cabina de control, pero claro, ese ya tiene la próxima. Vale, a un gesto a 10 metros de un personaje. Tendremos que irnos por aquí, más o menos. Calculo yo. Vale. Abre cofre. Eh, de los 7 o de la hoy. Algo en el Propúsate con cañones de asedio. Abre cámara. Compra. si ya no puedo. Y la del santuario. Pues sí, podemos ir a la del santuario. Va a el santuario. Me queda allí un de un y espada. A ver cómo vamos para allá. ¿El camión. Mira, aquí hay un cofrecillo y ahí también hay granada de choque. Otro cofrecillo, mira, otro fusil de eso de tirador. Me lo llevo. Camión de escopeta. No, ni una curativa, ¿no? Este. Tiene balas de fusil de tirador. Creo que sí que tengo alguna. 16, ya la ha gastado toda La que te he dado Toma No, no, por si Cinco No, más. si digo por si querías No, no Venga, hay una poción de escudo Y un cofrecillo por aquí Yo por el oro y la munición Venga Nos vamos ahí en, en el camión, vámonos, montate Toma, que un psicoma, guapo ¿Eh? Ahí está, el música un guapo Cuidado, eh, tú puedes ir disparando si quieres a la peña pero Yo voy a tu trapos, yo voy como terminator A ver, no veo, ven, no no veo nadie, no veo. Mira la de esta La llama, la llama Ua, como lo he atropellado <ríe> ¿Dónde está la llama? ¡Pediéntala! ¡Toma! Bueno, ¡Me lo hemos reventado, compadre! <risas> Esto es lo que yo iba buscando. Esto, modificación de vehículo. A ver, ¿al, al camión se lo podemos poner. Si no, se lo pongo otro coche. Ven, ven, ven, vente, vente! ven, ven. Voy, Píllate la rueda, píllate la rueda. Ya nos vamos. Y gasolina, gasolina, píllate gasolina Toma, esto lo puedes coger ¿eh? A ver, toma uno, toma uno, toma uno Por si te... Toma uno No, son dos Bueno, cuelo, cuelo ¿Qué se va a poner todo de barrera? Ya, yo Tengo que comprar cosas aquí, pero no necesito nada Ah, vale, después ya lo he comprado Era para la misión Vale Es no, gracias Debes dejarlos crecer Venga, que ya vimos nos bueno, vamos en vehículo, ¿eh, compadre? ¿Has cogido la gasolina? Sí, sí eh, pues, No, va, pero vamos. es que me has, dado, me has dado esto Ya, ya, eso es que te sirve como barrera Por si te, nos disparan o algo Que también mola ¿Sabes? ¿cojo, ¿Qué cojo? ¿La gasolina o yeah. esto? Nada, pasando la gasolina, vámonos coge el otro Después el otro porque es un deflector, ¿sabes? Te sirve sí, como sí. barrera Espérate, espérate, espérate ¿Eh? Que es que me subió atrás Y si no, me disparan Dios, El santuario no sé si nos va a dar tiempo ya, ¿eh? No sé yo No sé yo Tengo que buscar otro Otro elevador de eso A ver, con esto es que Lo destruimos todo A ver si me da tiempo A llegar Vamos por la carretera Que música, ¿no? De ahí de todo épica. Ahí. Sí. llegaremos nos llegaremos. Abandono ¡A a la carretera. Campo otra vez. Atento ahí que no.. Que no nos dispare. Otro elevador de esos, tío. o podríamos coger algún tanque o algo? quiera, tío. Un desafío tengo aquí. Llega hoy. Pago la música ya. Tenemos el nepecito. odio oh, que viene la tormenta. Si es que no me va a dar tiempo, tío. Si es que no me da tiempo. A ver aquí. ¡Ostras! Tenemos el autobús de batalla también, ¿eh? Tenemos el autobús de batalla. Que cambio de vehículo. cambio de vehículo. ¿No? Ponemos a salvo. Ahí, ahí, ahí. Tío, qué guay. Hemos cogido el... Espérate, espérate. Un momentillo. Misiones. ¿Qué tenía yo que hacer? Aquí, tío, en el santuario. Reúne a un en el santuario. Vale, pues ya no lo veo. Ya no puedo. Para eso me ha venido. Oh, vaya rollo. Eh, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? Eh, cuidado. pasos, ¿eh? Sí, sí. Remontate. Joder, macho. ¿Vamos me... ah. adelante, creo, ¿eh? ¿Dónde ¡Madre mía, me reviento! Cuidado, que Tiene el deflector. Es que bueno. No sé si se sí. lo podemos poner a este o qué. Cuidado, que hay un tanque por ahí, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Cuidado, que hay un tanque, ¿eh? lo voy a subir en la torreta. Cuidado, ¿eh? El tanque, el tanque. Dispárale, dispárale al tanque. Ay, no, me... pero de la torreta. Desde de la torreta. Ah, no. Corre, montate atropellado uno y otro que ha atropellado. ¡Oh, Dios, Saúl! ¡Mierda! el ataque! el ataque! ¡Ay, que me arrebenta! reventado! Ya, ya, no he podido, no he podido. No, no. Sí, sí. Ahora les pide más lo dejado no, no, no. ahí, Petit difuso. <ríe> Venga, dos misiones. Dos misiones he podido hacer. ¿Tú has hecho alguna? Eh, sí, creo, pero. Las que te señale. Tienen que ser las que te señalen. La bueno, las que sean, pero. <ríe> Venga, estado divertido pasa que te has bajado? tenés que haber seguido disparando de la torreta nah, es que me he bajado así Y ahí pues hemos, hemos perdido toda, toda la sorpresa Porque lo teníamos por detrás, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada Tú tranquilo que a mí también me pasa <risa> Te entra el pánico, ¿sabes? El pánico Panic mode Eso se llama panic mode Entra en modo pánico Venga, muy bien Ahora creo que vamos a ir a la, a la cueva Vamos a ir a la baticueva si ¿Te parece bien? Allí al, a la nieve a pasar frío la nieve Vamos a ver Yo tengo que hacer la de resistencia, a ¿eh? ver Madre vea chaval Si es que Venga, Vamos para la caverna Ahí tiene que haber otro elevador como el de antes De eso, ¿vale? Ahí. Vale Y el es que tenemos nosotros que coger dale la gracia Y nos vamos para allá Hay un ruso, hay un coreano ahí. Entra todo el mundo aquí, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Chaval. O sea, Venga. Una, dos y tres. Vámonos. No. Planeando, planeando. Voy para el Fortnite. ¿Qué te parece esta nueva temporada, tío? Con la guerra y... Está bien. Yo creo que más divertida y todo que la otra, ¿no? Sí. O esta por lo menos tiene tanque y todo, tío. Y está muy guapo. Los Los Zeppelin, lo eso sí. también que te puedes subir ahí arriba. Dale la paracaída. No te veo. ¿Vas por delante mía? No te eh... veo. Sí. Pues sí, es que creo que va un poquito debajo. Un poquito delante, pero debajo, creo. No sé. No te veo. Mira, para pues tener que pillar aquí otro de eso, ¿eh? Tiene que ser más o menos por donde yo he marcado, pero... Vamos a ver, chaval, si eh, llegamos, no en llegamos el, ¿En el globo este? si sí, en el dirigible, tiene Ay. que haber algún... Yo subí por aquí, claro, a ver, por la montaña de esos. A ver por la montaña, por aquí, que encuentro? Vamos, otro de estos Aquí, tenía.. eso también tenía que hacerlo, ¿eh? Lo del lanzacohetes este No, el lanzacohetes es Ya, que se ha puesto en mi color Ahora, azulita Vamos a ver, me estoy liando, ¿eh? Tengo que buscar el de ese. Busca el elevador, tío. Porfa. Elevadores están en sí, el uno. nuevo. Ya, vamos para allá. Vamos para allá que... Toma, tengo un potis, si lo quieres, ¿eh? Toma. Y las torretas estas creo que las tenía que Mira, aquí hay uno. Aquí hay uno. A ver si este nos sirve, tío. Yo creo que sí, ah, ¿eh? No lo he visto. Toma, sí, sí. Estupendo. Sí, sí. sí. estupendo. Cuidado, gente, ¿eh? Cuidado ¡Ey! Que me voy Esa es buena, esa es buena ¡Ay, ay, ay! Que no dispara! Cuidado, cuidado De atrás, de atrás Es un bot, es un bot No sé, pero yo he pillado de todo ¿Cuál es la, la de esa? La torreta esa Veo a si coge alguna torretilla. Ah, sí, sí, un bot Ya lo veo, ya lo veo bueno, le y mira, op oponente con fusil de asalto. Mira, pues eso no interesa. Misióncilla esta. Cogemos el oro, la munición. Y a ver si me puedo subir otra vez para arriba. A ver cómo lo hago. Aquí hay salas secretas y de todo, pero. Me estoy liando, me estoy liando. <risa> me estoy liando, pero bueno. Estamos cogiendo munición. Vale. Este lo voy a soltar ya. Vale una, una caña de pescar me han dado Este me interesa Peta automática Y como venga alguno le pego con el Fusil remoto este un Explosivo otra Un cofre todo guapo he encontrado Leo. A ver qué da Escopeta de corredera y ariete Bueno, es una mierda pero bueno ¿Qué me ha dado, tío? Una full Llegaré ahí arriba Me voy a caer ¿Dónde estás? ¿Estás por aquí, no? No te oigo Sí, he subido, he subido Vale, vale Yo es que necesito también A ver, voy a subir yo por aquí A ver si no me caigo A ver, ¿dónde me lleva esto, tío? Me está más. más. ¡Ay, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, de ariete Me ha dado Pues me lo llevo <risa> Ostras, los deflectores Que me gustan a mí ¿Quieres explosivos, tío? No sé, palo No, no dice Me meto fuego aquí a esto Cuidado oh, que va a haber explosivos Te lo he dicho Apunta pala Cuidado Los deflectores, tío Me gusta que Me los llevo Si encuentro algún vehículo Toma, saltito Estoy aquí Opa Ah, mira, esto, esto, esto es lo que tengo que coger yo, tío ah, ah, Esto, esto, ah. esto era Me voy a disparar yo, creo O qué pasa pues no. Ah, sí, sí Sí, sí, me he disparado Pero, ¿a dónde te has ido? No sé, me he caído para abajo Aquí tengo otro subido, de esto Me agarro Me voy para abajo, mi padre Estoy abajo del todo, eh Oh, Dios, aquí hay peña, eh, cuidado Menudo lío me he metido. Aquí hay datos de los... ¡Aquí hay uno! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! compadre. ¿No me ha contado qué? Ahora, ahora. Elimina oponente con fusil de asalto. Ahora me ha contado. ¿Cómo hago yo, misiones? ¿Te das cuenta? ¿Te das sí. cuenta, Saúl, cómo las voy completando? A ver. Más munición. Que nos falte. Me molaría un escudito o algo Este también está guapo O lo mismo me pongo a pescar y todo, ¿eh? O sea, salto de ráfaga Estoy abajo en la hueva, vente para aquí abajo en la caverna <ríe> Ahora no puedo ver la de esta Hombre Vale Un poquito de pesca y mientras pasa el tiempo Me gusta de lo de la pesca también Además te da cositas buenas, ¿eh? térmico me ha dado Primera pesca Me ha engañado Me he bajado en, en un ascensor de esos Saúl, para abajo, Yo para me la cadena la... Yo me tiro al agua Ya, ya, ten cuidado Es que aquí hay un toque de luz, eh En la cadena esta <ríe> Pestérmico mora de naranja Hostia, hostia, hostia. Cuidado, cuidado. No, no, no digas para brotar. Ay, la tormenta que nos pilla. Me tengo que ir. Me tengo que ir, me tengo que ir. Pero ¿por qué no me avisa? Vámonos, vámonos, Saúl. Vámonos vámonos vámonos. Vámonos. Vámonos. Vámonos. vámonos, vámonos, vámonos. Móntate, montate en la barca. Aquí, aquí. No, no, no. No te montes en la barca. Tenemos okay, Oh, no era esta la idea. Iba a haber subido para arriba, pero bueno. ¡Curre, corre, no. Que no, que sea un boss. Vámonos, vámonos, que no nos da tiempo. ¡Curre, que estás en la tormenta! Sí, Corre, aquí hay una plataforma Plataforma aquí a la salida ¿Vale? Para escapar Corre, Dios, ya he escapado, ya he escapado Uh, ojo, me pillaba el eh, tío ahí pescando Corre, Saúl, que te has quedado atrás Corre, compadre Yo no tengo ni cura para darte Bueno, escudo de ese es lo que tengo Un, un splash de garrafa Oh, Dios, oh, Dios, que me pilla que me pilla a mí me ha pillado sí sí tú ya a media hora y en la tormenta <risa> <risa> vámonos vámonos que viene la tormenta vámonos vámonos ay que estoy sin yo peña por aquí toma le he dado ¡Huyéndome! ¡Escapándome! <ríe> ¡Ha caído! ¡Hombre, ha caído! <ríe> ¡Qué bueno este rifle, tío! ¡Ahí hay otro, eh! ¡Píllatelo! Pilla yo el escudito ¡No, me lo has quitado! Escudito no, pilla la tormenta! ¿eh? ¡Hay que seguir para abajo, eh! Sí, sí, tengo, pero... Bueno, tenemos un minutillo Cuarcojo, cuarcojo Escopeta de barril, que me gusta a mí La cambio Vale, este bien Este lo cambio también por el fusil de combate Este, este es el mío, el que yo tenía Este era, ¿no? Sí, este Este es potente, potente así con el que he matado a este Vámonos, vámonos para abajo Tenemos que irnos, ¿eh? Compi Vámonos, para la señal, ¿dónde he marcado yo? Pues para allá. Vámonos. Por aquí para la telaraña. ¿No irá bien para la telaraña? A ver. No sé. Yo. No. Sí, sí. Me he enganchado, me he enganchado. Estoy aquí arriba del puente. Ah, no. Estoy aquí arriba del puente. Voy por la otra carretera, ¿eh? Vámonos. Ahí, tío, que no. Se tiraba. Ay, necesitamos un vehiculillo ¿sabes? A ver si lo pillamos por ahí Que tengo los deflectores y todo A ver si encontramos sí. alguno Sí, sí, cualquiera, tío un... Hombre, a mí me gustan más la picas Las picas son muy molonas Porque son todos de terreno Y se suben por todos lados, ¿sabes? Claro. Mucho mejor que los taxis Mucho mejor que los coches de hoy Mira, pues estupendo <risa> Guay, guay, cuidado con el peligro no. y tal Dale, dale. Buena. La cosita rica. Copeta. Sí, sí. Cuidado. Otra qué bueno! ¡Qué bueno que viniste! Jejejeje. <risa> Vámonos. Bueno, ahí hay cosillas, ¿eh? En la de estas, ¿eh? Hay un par de cofres, ¿vale? Ahí hay un cofrecillo. Vale. Eh, luego aquí hay otro. Vale. Vale Hay munición Y tal El oro no lo podía podido coger racheo racheo. A ver si encontramos un botiquín ¿Un botiquín que haré? Sí Ok Aquí tienes plan. Espérate. Venga, venga Paro, me paro páre. Espérate Dame, dame Splash Ya no plan. Eso Guay, guay Gracias, tío a ver si te espero un momentito y pesco un poquillo. Aquí, antes de irnos. Antes de irnos. Una pesquilla. Antes. Aquí viene la tormenta, pero pues, siempre estoy ahí al límite. Claro. Como por eso Mira lo que he cogido, compadre. Copeta de barril, ¿la quieres o qué? Píllala, pillala. ¿La quieres? Cuela, cuela. Sí, sí. ¡Claro, claro! Yo tengo la verde, no pasa nada. Aquí viene, eh. Otra ese que he pillado. Si lo quieres coger, si no, nos vamos. Vámonos. ¿Quién conduce? ¿Tú o yo? Espérate, papi Tú, tú, estás tú, estás tú, estás y... tú Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Conduce, conduce, no pasa nada Voy a sacar yo mi arma vale. A mí no me gusta conducir. A mí sí, a mí sí Me encanta aquí en Fortnite, me encanta Bueno, y en otros juegos de coches A mí me gusta mucho los juegos de coche Espérate De conducción Entonces tú, anda Pues venga Vámonos, vámonos Vámonos que te llevo Hay que ponernos a salvo ¿Eh? aquí hay un montón de... Aquí, aquí Ya, ya, mucho, pero, aquí. Mira, Ahí detrás tiene uno. Detrás, detrás. Detrás, oh, de detrás, detrás... Tú no estás más, eh. ha ido, tío. Dale, dale, dale. Oh, está más, está más, tío. Está... Vaya, a va. ver... Muere mucho, tío. De arriba, de arriba! De ya, ya, ya, me van a matar, me van a matar. Tengo dos, tengo dos. Tenía dos, tenía fuego cruzado. Ya, ya. Estaba intentando matar a este. que fallado un montón, tío, con el fusil, tío. He fallado sí, muchísimo, iba. muchísimo. No le he dado ni uno. He hecho lo menos cuatro o cinco misiones, tío. He hecho un montón de misiones, ¿sabes? Seguimos, ¿no? ¿Preparado, no? Sí. He hecho un montón de misiones. Es lo que te da experiencia. ¿Tiene el pase, no, o qué? ¿O no lo tiene? Eh, no, no ¿No lo tienes? ¿Por qué? No Pues, pues no sé, la verdad Pues deberías de, de ahorrar pavos, tío Como hice yo sí, sí, tengo 700 eh, ah, pues entonces te falta muy poco Tienes que subir niveles Para que en algunas sí. misiones te de pavos gratis, de eso Te este de otros 100 Ni en cada pantalla me van dando pavos No está estar tiempo por allí? ¿Está lloviendo por tu sitio o qué? Aquí sí, está no. lloviendo hoy Sí, aquí hoy siempre ¿Aquí yo... hace sol? qué okay, bien Aquí no Mira, ya por lo visto suspendieron varios pasos de, de Semana Santa de esto. Del lunes santo Sí ¿Vas a ver, vas a ver hoy el partidazo del, del Real Madrid-Chelsea o qué? Es un pues... partidazo, eh no voy a ver, pero... Para pa animar Uf. al Chelsea Nada, nada ¿Qué? vas a o sí. qué? ¿El vaso? Sí. Yo soy culé Entonces tendrás que animar el jueves Creo que juegan, ¿no? ¿O qué? Creo que sí Joder, el, el Frankfurt ese Vamos a establecer conexión A ver si puedo establecer conexión Que esta también de la resistencia Y me interesa a mí hacerla, tío Ah, mira, yo también tengo que establecer conexión de la semana uno. Pues yo ya voy por la semana 3, pero es por ahí, por lo menos a mí me marca ahí. Venga, una, dos y tres. Tiene que haber un dispositivo, ¿vale? Al acercarte a él se. Se ponga automáticamente en marcha. Y te va hablando lo de la misión. Peta, pues entonces no ha hecho apenas nada, ¿no? De misiones. Oh. Pero he hecho diarias y todo eso Que va, la diaria no mola No vas que esa la va haciendo solo Y aparte tiene muy poca muy poca experiencia claro. Tienes que ir a por la que más experiencia te ve Que son hasta las de la resistencia Y La de la semana Venga, aquí tiene que haber algún dispositivo Aquí, justo donde yo estoy, eh Justo donde yo estoy ¿Dónde he marcado? Aquí tiene que haber un dispositivo, ¿eh? Aquí Está aquí, ¿eh? Tiene aquí, tío No me fastidia Aquí, aquí Está en la, debajo de la palmera aquí. ¡Ostras! ¡Tengo un disfraz! ¡He puesto un disfraz! ¿Dónde está? Es que es de mi, de, de mi misión es que ah. tú tienes que buscar el tuyo en el minimapa, y te sale como se una señal Es que no olvides al otro lado Claro, ya, pues señálatelo, uno, y uno y aquí tiene en el nadie para <risa> proteger el frágil del origen Oh, ostras, pues tengo que ir ahí a Yo habría colocar esquema falso, de armas. Bueno, no sé, tío. Los planos tengo que llevarlos, tío. ¿Viene? Voy. 500 metros, dice. No tengo armas ni nada, ¿eh? Yo es que cuando voy haciendo las misiones voy así de este palo. A mí es que me están disparando ¿eh? Ya, ya, tú y no la, lo, y no la lo Yo no tengo ni arma Te doy yo una de barril La escopeta Gracias, esa me encanta, esa bastante buena eh No salga de casa Sin una escopeta de barril Lo único es que es gris siento metros, pero ¿por qué me madarca tan tan lejos La misión, macho Gasolina Vale Escudo un splat aquí también Vente, cuidado con la gasolina, ¿eh? No, no, a la gasolina no le pegué, ¿eh? A ver, a ver ¡Odio! Uy, me creía que iba a explotar Me creía que me iba a explotar Uf. No, a ver, ¿eh? Tengo que hacer algo ahí, tío Un aquí, coloca esquemas de arma es que me manda allí, sí, sí, al Quinto Pimiento me manda A ver, a ver. 259 metros, tío, no me he ido para atrás Creo que yo me he ido para tu, para tu marcador Claro Me he liado, me he liado, tronco Me he liado, tela Decía yo, digo, porque me manda tan lejos? Cuidado que hay por ahí salseo y tal Puntito rojo de la... 100 metros. Cuidado, eh. Que oigo paso. Oigo paso, eh. Sí, sí. Está por debajo, yo que sé, historia, eh. Gáchate, gáchate Está en alguna estructura, eh. Porque... Sí, sí. Pues nada, seguimos. Vámonos, vámonos. Que Tengo aquí el, el de este. Aquí, aquí. Cuidado, es que yo estoy con la misión. El que aquí, aquí. Bien, lo he usado. ¿Dónde está? Me quedo su bala. Toma, toma, yo te doy. ¿De cuál es? ¿De la chiquita o no, qué? Sí, da da igual, da igual, tocar? da igual. Si ya he matado a este, voy a lucharlo. Okay. No. ok, ok. A ver, que me pide ahora la misión, tío. Lo he hecho. A ver. Uno, ¿y por qué no me ha contado? Qué raro. Ah, ver si he hecho aquí un rollo. Vale, pues no me ha contado. Yo sé qué ha pasado. Vamos al otro lado. 146 metros Vale, parece que es por aquí arriba o algo La pesca está muy bien también Yo te la recomiendo, Saúl Te da bastante armas buena y todo lo has visto antes, tío? Lo que he sacado yo Sí Te lo recomiendo Aquí hay un montón de cosas, ¿eh? si tengo la misión por aquí y tal es que no la veo ok Ahí tienes, poti? Voy. si me este de arreglar vamos a ver me tengo que concentrar la misión tío tengo que tener algo por aquí pero no no sé el qué tío a ver este científico Este tiene un pedazo de arma Que flipa, si tiene oro Vale Vale, escopeta automática Me confundió Tiene que haber algo por aquí, tío No lo veo Ay, Por aquí, por dentro Mira, tenemos el autobús de batalla, eh Si le podrá poner la rueda ¿La rueda se le podrá poner o qué? No tengo ni idea Oye por una que cosa he no. visto Creo adiós. que no Ya las tiene, las ruedas ya las tiene. cuidado, ten cuidado No, no, dispare ¿Cómo está esto de...? ¡Odio, odio! Me he equivocado <risa> me Arreglo, me arreglo me Arreglo, me arreglo <risa> Vámonos Es que no, no puedo, tío No sé la misión dónde está Vámonos Saúl, montate. Móntate Múntate, Me tengo que ir Montate Sí, Súbete sí, que que no voy. estoy al lado Vete, ya, ya. vete, vete, vete No, no, tú encuéntrame, yo voy a buscarte Encuéntrame Espérate Corre, corre, corre, corre, corre, corre, Súbete, ahí, perfecto Vamos, vámonos, vámonos Ahí es ahí, era ahí tío, creo Me cachi He Visto algo que eh No, montate la torreta, aquí, aquí delante Sí, ahí, pero no. es que no sé conviarme, no sé cambiarme Dispárale ese. Muerto, eliminado. No sé cómo se cambia de lado. Hola, Alejandro. vale barén, eso que era, tío. Un un vehículo. <risa> A mí esto es lo que me gusta. Pero montate arriba, la torreta está y dispara. Tienes dos torretas, Saúl. Pero que no sé cambiarme. Pues dale al R3. Ah, ah vale. ¡Y ahora he disparado! ¡Hay otro por aquí! ¡Cuidado! No lo veo, tío La mierda de la niebla esta Le he dado, ¿eh? Le he atropellado A ver por dónde ha caído La otra torreta creo que mola como la más también, ¿eh? creo, eh. No sé. mm -hmm. Me he cambiado yo. <risa> <risa> Toma. ¿Cómo le pego, tío? ¿Estás conduciendo tú, no? Saúl. Sí, Saúl. Estoy ya, ya. Yo disparo, yo disparo. A ver si lo veo Por allí, ¿no? Aquí está aquí Atropellalo, tú lo puedes atropellar A vale, ver, me está dando vuelta que Esta es la que mola, esta es la que yo estaba buscando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Ahí, me cachí. Que no le veo ¿Por ahí? No tenemos casi combustible, ¿eh? No ¡Pasa nada, no pasa nada! Vámonos, vámonos, Entra, vámonos. lo disfrutamos ¡Cuidado, tanque! ¡Vámonos! Ya, ya. ¡Vámonos, Estoy pinchando al tanque, ¿eh? Puedo reparar el vehículo este Si queremos, ¿eh? Aunque no tengo gasolina Vale Pero repararlo sí lo puedo reparar ¡Qué buena la que le hemos dado! ahí a la peña, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres que lo repare? te ahí, lo reparamos. Párate aquí, párate aquí, párate aquí. Párate, párate, párate. Espérate. Y reparamos el vehículo. ¿Está reparando? No tengo ni idea, eh. eh, eh... Sí, sí, yo ¿Sí? lo veo reparándose. A ver. Que me suba Pero yo. Pero es que no, no tenemos para subirlo. ¿no? Ya, ya, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Cambiar de vehículo Vente a cambiar de vehículo Eh, pues nada Está aquí Está aquí Cuidado, cuidado Vale Venga, vamos a ponernos a salvo Que vienen los tanques Sígueme, sígueme, compi Pero Cuando pueda Vienen tanques Tenemos aquí vehículos Corre, corre Vente Vente a la city tenemos vehículo, ven Que vamos a cambiar de vehículo Imposible 61, pero bueno Recojo Mántate, mántate No, no, pero no te choques <ríe> Perdón Curre, que vienen los tanques ¿Dónde está dónde está atrás. Pero, mántate Ahí Vámonos, vámonos Venga, carretera y manta Lo ves, lo ves, cómo viene Sí. Ahora, ¿cómo venía. ¿Dónde ibas, compadre? Eh? Tenemos la, la de esta. Vamos a cambiar de vidrio. Este es rápido, pero no se sube por todos lados. A ver, este cómo va. Bueno, combustible 45. Pues, eh, vamos al hidro Al hidro Dispara al hidro si puedes. Vale. Si lo veis arriba. Ahí está, ahí está. Cuidado que puede haber peñito, eh. Si sí, hay peña bajando, eh? Eh. No, no, está aquí. Eh. Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Cuidado y... Ay, espérate ¿Quieres la escopeta? No, no, yo tengo una automática ¿Los de estos nos llevamos o qué, tío? ¿La explosiva? ¿Para los de esos o qué, tío? ¿Para eh, no el tanque? Lo digo, para el tanque Vale, me lo llevo. Bien el tanque, ¿eh? Claro, pues eso te digo. Venga. No pues se lo dispara desde ahí. ¿Qué viene? Dispárale, disparale al tanque. Espérate, espérate. No me deja. Ahora. Venga. ¿Qué viene? Ahí, ahí. Fuera. Me lo pego, y me lo he pegado a nosotros. Uh. No, tenemos... Reparación, reparación. párale dispara al tanque. Y viene. <ríe> le he dado, le he dado. Le he dado, le he le dado. Cuidado, le copi. Ya me estás tú solo, estás tú solo, solo, Estás tú solo Me ha matado Es que no llevo nada para disparar Ya, ya Cuidado, cuidado No pasa nada estamos esto, está muy bien, tío Es que no me había cogido nada para disparar de lejos Por lo que sea, por lo que sea Yo le he dado a caña ahí el, el tanque lo hemos reventado Lo que pasa es que ha venido otro Y ya ha sido ya mucha, mucha guerra Hola alfinity muy buena ¿Cómo estás, campeón? ¿Cuánto tiempo? ¿Preparado, no? ¿O ¿Qué? Mira esto, mira, mira, mira la guerra. Bueno, pues me queda todavía la, la, la misión, tío. No, no la he hecho. Colocar esquema de armas en estación de Sinasi. Ahora tendremos que ir otra vez ahí, al desierto, ¿vale? Vale. Mira, pues estupendo. ¿Cómo sobreviven? ¿Estás viendo ah, el directo o no? No ¿No? Pues oh, muy mal tienes que, tenes, tienes que darle al directito Para verlo vez. <ríe> Pero como estamos jugando Ya, ya Pero es para apoyarme, hombre Tengo nada más que dos en el ver, ¿Alguna vez me quedo yo A ver las partidas estas De los jugadores? Y así veo cómo campean y cómo juegan. Para aprender. No ha faltado nada, tío. Qué lástima que no la haya matado de primera. Porque al tanque le he dado tela. Pero luego han caído. Y no, no le he dado bien. Pero bueno. Vámonos. Uh. Ya la hora del bran, ¿eh? Del aperitivo. Es la hora de la Peritimo. Penitimbo. Sí, lo ha robado el franco que llevaba. A ver dónde caemos ahora Otra vez Está ah, bien lo del autobús, ¿no? Lo de la... La mala gracia Yo creo que va a ser por ahí Otra vez la... A ver si puedo hacer Lo de la resistencia Esta, tío Aquí vi uno Pero es que no sé ¿Por qué no me ha contado A mí esto de... Del ki? Ay Ay, a ver si me puedo hacer Un gesto A, a 10 metros O menos De un personaje Lo mismo me sirve contigo A ver está un gesto contigo ahora vale. si, Porque dice un personaje No dice que sea un enemigo ni nada claro. No sé oh, o, o lo mismo es un NPC No sé Vamos a descubrirlo ahora A ver Si ¿Sí sale la misión esta ya Que alguna misión tío un poquito para allá, ¿eh? A ver, me marca aquí, pero no, no veo yo aquí nada Toma, aquí, aquí, aquí! aquí Donde antes? Vale Usar el kit Venga, ya tengo no el kit. ¿Y ahora qué? Ahora lleva los planos ¿A dónde, tío? ¡Cuidado! ¡No dispara! ¿Dónde están? ¡Chuquísimo! Mido para atrás que coloque los planos, tío ¿Dónde? Uf. Qué mal, tío No sé dónde colocar los planos No lo averigüe Estoy perdió, hostia, qué buena Un fusil de asalto dorado me ha dado, tío En el primer cofre que luteo Infinity, no juega, ¿o qué, Tío mención Otra deflectores. Soy fan de los deflectores. Estoy aquí, pero es que no... Voy a ayudarte, cuidado. Ah, tiene un fuego aquí. Buena, buena. Buenísima. Ahora te quito el oro. <ríe> no. Colo, colo, colo. colo. Buenísima. Solo tengo dos balas. Cuidado que hay uno, eh. Le he dado. <ríe> antes de que se fuera por la puerta. Caído Hay otro ahí. No, me quedo sin balas. Y yo. Le doy con la pistolilla. Cuidado que se va para arriba, tío. Hostia, que lo he encontrado. No me mate. Chapulín, el Chapulín. Toma, Chapulín. Le he pegado en todas las cholas He encontrado los documentos. Mira eh? aquí, tío. Colocar esquema de armas. Qué bien, Saúl. Mira aquí, este aquí tío. Déjame que coja la escopeta. Guau, qué bien, chaval. Tenemos hasta vehículo para escapar y todo. La mina ahí. Tenemos una mina y todo, ¿eh? Hay una mina. A ver, es existencia disponible en una hora, vale La de la existencia ya la he hecho, estupendo Hola, muy buenas El cofre de los siete Esto me no de un personaje A ver, a ver Un momentillo A ver cómo era es esto del objeto No, eso no es un objeto A ver, no te vayas, no te vayas Es que no sé si es un NPC o qué, tío No, no funciona Funciona, tiene esa otra cosa, eh. Un NPC, a lo mejor que haya por ahí o algo, no sé. A ver. Bueno, pues nos vamos. Nos vamos a por el hidro así si llegamos. ¿Has cogido el oro? Eh, bueno, pues ya lo cogí yo. Eh, eh, aquí hay un NPC. Apare, a ver, espérate, que lo voy a intentar con él. No le dispare te da buenas cositas también y todo, eh. Te da buenas cositas. Científico. ¡Toma! Me ha salido. ¡Ea! 20.000 puntos de experiencia. ¡Qué he ganado! ¡Ale, el gesto! ¡Oh! ¿Qué? Que le haga el gesto a ver si te sale. ¿Tienes tiene oro? Tiene un fusil que flipa, eh. De potente. A ver. Tiene un fusilaco este que flipa. Te lo digo. Aquí hay que registrar sí. Que hay un montón de luz aquí, tío No, no, no tengo para. No tienes, no, te pide 600 Pero un pedazo de arma Pilla luz aquí Por un tubo Ah Si podemos pillar aquí El, el autobús o algo, tío Estaría bien pillarle Me llevo el, el botiquín Registra, registra luz aquí Bien, cuido Munición Necesito munición De esta para los rifles a ver, aquí Este no me acuerdo si lo hice Era el matrón Tengo poca munición ¿No? compro más Ahí puedes comprar, ¿eh? La munición nunca viene de, de más si le asalto MK7 Este es muy bueno Pero ya tengo uno, tío lo es potente también Necesito balita para fusil de asalto, pero bueno. Eh, que no yo te tengo 28. Ya, ya no pasa nada. Podríamos echar gasolina. Ah, mira, si sí, tenemos el autobús de batalla, vámonos. Pero montate la torreta. En la vale. que en la que dispara de. La de, de metralleta. En la de metralleta. Ahora es la de atrás. El resto. Eh. Ahí tenemos grieta y todo. Mira, todos nos han llevado el BS, tío. Uy, Pará, que queda lío. 137 metros. Vámonos. Lo que no sé es si se calienta o qué. Creo que se calienta un poco, sí, si sobrecalienta, se sobrecalienta. Tenés, tenés que esperar un poquito. Ahí me están disparando. Desde el alto de la casa. Evalúa. Ahí, ahí. Eso es para que aprenda a no meterse con quien no debe. Le Qué leche me he encontrado, tío. Mira, yeah, pues estupendo. ¿Qué es eso? Ni idea. Lo he visto, lo he visto. Que no me suelo parar Porque si no Nos van a disparar Estos rollos Mira ucha, ucha, ucha, ucha. Madre Hay mía, gente, chaval ya gente menos van a por el hidro O algo Yo voy a por el hidro Es no que habéis... yo también a por el hidro Eh, ah, pues Dispárale, dispárale El hidro está aquí El hidro es nuestro el Que llega se lo Primero que llega El que se lo queda <ríe> Una mierda No nos ha dado nada Bueno, pero bueno Métate la torreta Ahí Y ahora nos vamos a ir para... Mira, allá hay otro hidro Vamos a por el otro hidro Vale Pues venga Dale ahí a jabalí. Eso te da punto también la... Baja, vale Esto como sube montaña y todo Ah, bueno. Subí a montaña yo No sé qué me había pasado ahí Me he quedado un poquillo trancado Ojo, ojo, ojo, ojo Madre mía, qué potencia tiene Mira, mira, chaval ¿Cómo llego yo al litro? Mira, mira, mira eso Píllatelo, píllatelo Pa' ti, para ti ¿Qué suena, tío? ¿Qué suena? ¿Qué bicho suena? Suena... Creo que es un jolly. Qué raro, tío Cuidado, me disparan Cuidado, eh, están arriba en la montaña Están arriba en la montaña Están arriba la puedes usar? ¿Usamos la torreta? Están arriba, eh No creo, eh Madre mía, chaval Con los troncos, la que me han liado de vehículos sí, está sin, sin combustible para, para, para. Que le meto aquí. ¿Eh? Compadre. ¿Qué te parece a ti? Y ahora ya que nos pare otra vez. <ríe> Ay, que me emociono me da la to Cuidado, cráter, cráter. Cráter. <ríe> Adiós, no ha visto. ¡Mira, mira, mira, mira, mira! mira. <ríe> <Chaval>. <ríe> Este vehículo es que con la rueda mirada, quiero un poquito... ¡Eh, eh, eh! cuidado ¡Toma! ¡El Peligro, peligro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo qué sé, le pega un piñazo. Me al quinto pimiento. No sé, tío. ¿Dónde hay? hay? Pau? Si no va a robar el vehículo, tú. ¡Cuidado! ¡Está por ahí abajo! ¡Maldito! se va? ¡Ha ido! ¡Ha ido! ¡Hombre que ha ¡Hombre que ha ¡Hombre que ha ido! ¡Hombre que ha ido! No. Oh, Dios, ¡Hombre ha Vale, bien. Ya, ya, ya, para que no te mate. ¿Está curando? No creo que tenga mucha vida, yeah. Y, un cuervo, y un, cuervo legendario. un cuervo legendario Que me mata, que me mata, que me mata Mierda Mierda ¡Oh! qué poquito me ha faltado Tronco ha ¿Eh? sí. venido el tanque Y que te lo que lo ha tirado Ahora tenemos que pillar en un tanque ¿eh? Sí. Ahora tenemos que pillar en un tanque Que está también muy divertido que no, ha dado, no ha dado batalla. Yo me pido torreta. Vale. así si recuerdo dónde hay uno. Vale. En el circuito de donde era. Creo que era.. El circuito no. El cañón condominio era. A ver. Uh, creo que era por aquí. Es que no me acuerdo, eh. No si haga mucho caso. Yo creo que sí, que era por ahí. no había uno? Bueno, pues estupendo Vamos a si pillamos un taquecillo. Se llama a mandado grupo o algo pues Ahora estoy jugando casi siempre a este A cero construcción, ¿vale? Es lo que estoy jugando Venga. Pues, vamos a ver, misión Resistencia dentro de una hora La de temporada, orden, escudo Usando consumible Ah, me quedaba aquí un par de En el campamento y en el santuario Vamos al santuario, que me queda por aquí una Una no, espada de esta Ok, le damos la gracia Bien, otros siete mil puntitos de experiencia Vamos. Ya me ha mandado a mí Esto grabado La Claudia también el Ladrón Toma, un invitado ahora Venga, a ver qué hacemos, tío pues, Aquí no hay nada Ya cae en una trampa vamos a el más Por lo que pueda pasar A ver por lo que pueda pasar ¿Dónde está el cofre, tío? ¡Qué ¿Cuánto ¿Me, ¿Me ha tocado un franco para matar? Ay, bueno, al final me lo he matado ¿eh? Que hay peñita por ahí Estoy escuchando aquí un cofre y no lo veo No, de hecho es que no lo veo, el cofre lo otro que yo tengo que hacer, tío Espera, así si la veo. Aquí un poquito más para acá. ¡Cuidado! Que ¡Me disparan! Está la de esta, que no la veo. Ahí un poquito más para adelante. ¡Uy! ¡Cuidado! Por allí está el peligro. ¿dónde está lo de la arnia espada? Que no lo veo Ahí En 5. cinco Pero no te quedes aquí atascado, ahora Ya tengo lo de la arnia espada Misión oh. completada Tío, armatroni Fusil de tirador Oh, qué lástima que no tengo oro <risa> Ah, tenía que hacer lo de los consumibles, tío Qué bien No, no me lo... No, no, no, no me lo de No me lo de, no me lo de ya Necesito darme el escudo oh. con esto Vale, con consumible. debería que aquí otro si ¿sí me da más. No, ya no da más. Eh, en escudos o utilizando consumible. Bueno, pues aquí no tengo más nada. Otro botiquín. Eh. No veo nada, tío. Aquí la tienda de campaña. ¡Eh! El armarpón. Te lo compro. Aquí me voy a pescar. Esta va. Aquí que no hay nada. <ríe> bueno, pues esta ya la he hecho. Os tengo atado. A escudo usando consumible. ¿Quieres explorar? Eh, sí, ya, échamelo, me da igual. Gracias. Abrir cofre de los siete. Un vehículo con neumáticos, terreno. Llena un vehículo de gasolina. Otra, pues me falta eso, lo de llenar un vehículo de gasolina. Porque lo otro ya lo he hecho. Lo de los neumáticos, todo terreno. Propúlsate con cañones de asedio, que lo he hecho una vez Hay que subir ahí una de los zeppelins, eso Y recorre cierta distancia en camión articulado sea que viene el, el loco este! ¡Me revienta! ¡Me ha reventado, me ha reventado! ¡Me ha reventado! ¡Pero! que ¡Están cambiándose los dos, loco, que han cubierto las torretas! Y cuidado cuidado a mí no me han visto han pasado de mí cuidado que van a partir, ti creo eh estoy sí, aquí oculto vamos por ti Saúl cuidado jaja ja. ay Venga, pero ahora va bien tendrás que venir por mi tarjeta Si ¿Sí consigue... No, no ya es no. Que no Ya, es que es muy difícil Contra el deseo Contra un tanque claro. Uno solo es muy difícil Es que no lleva escopetas sino a lo mejor A uno Venga, no pasa nada Está muy bien Preparado Voy... Ah, y no hemos podido ir a poner tanque de verdad no hemos podido ir. bueno ahora vamos no sí sí ah verdad que me queda otra ony espada mira, mira mira mira como se propulsan, lo ves con las telarañas que propulsan también está bien porque como tienes dos torretas sabes lo que te digo coges la parca el autobús y claro. cada uno y cada uno se sube a una torreta y ahí pues hay más posibilidades está bien está bien está divertido también el autobús de batalla yo creo que incluso más divertido que el tanque pero bueno ahora probamos también a, a ver si podemos coger alguno vale No hemos cogido la corona Pero bueno Una hora y Nuevas misiones Estancia Al campamento cariñoso Vamos un momentillo Que me queda una de estas está porque está ahí Vale Al campamento Una, dos y tres Vámonos Allí también podemos pescar y todo y sí. yo me he gastado todo el oro, de ¿eh? me quedan 6 de oro <risas> madre mía yo creo chaval. que tengo a 200 y algo pues ya, ya tiene bastante más que yo ya tiene más que yo a ver voy a, voy a ponerme el paracaídas o si no no llego y hay aquello que hay allí ¿Qué hay un barquito allí o algo sí hay como allí un barquito ahí No me acuerdo si estuve yo allí o qué ¿Qué es eso, tío? No sé Vale, vamos para acá Vale, a ver si encuentro En una temporada Creo que esta. había un barco Y había buen loot. Sí, sí, a mí me gustaba investigarlo todo eso Vale, veo Veo la ony espada La veo La veo La veo Bueno, vale, la veo en el mapa, claro Tienes lo harto O no ¿Dónde está? Es de munición. Tiene está por aquí, tío. A mi espada esta. Que no la veo. Me cachis. ¿Dónde está, tío? Está por aquí abajo. Ahí, ahí, ahí abajo del puente. Perfecto. ¡La tengo! Me voy ahora por el NPC. A ver si me da algo a las casitas estas. Bueno, esto por aquí. Hay un cofre de B. ¿Dónde hay un cofre? ¿Arriba? No. A ver. ¿Dónde está el cofre? Vamos a buscarlo. Aquí. ¡Hola, Derek! ¿Dónde está el cofre? Arrumaco full. Uy, uy, que le pego el garrote. Rastrador de sombra, muy bueno. Explosivo remoto. Y contratarlo. ¿Tiene 100 de oro? ¿Tienes 100? ¿Sí o no? sé. pues Podemos contratar a este Contrátalo no ayude Mont ¡Ostras! Lo que me ha dado, chaval ¡Ostras! Vale. Para los tanques Pero Cuidado, contrata y no le pegue Vale Cuidado que viene alguien ¿Viene alguien, eh? Sí, lo he oído antes que me estoy dando escudo Cuidado No, oh, no, pero tú Cuidado Bueno, que lleva Al de este Al amiguete Yo yo lo malo que tengo nada no más que la escopeta Y lo otro Y un tanque Ostras, un tanque Por aquí Tanque, ¿dónde? No, qué Me está yendo la pinza Me voy a ir darte. Ahí está Que no te veo ya te veo, ya te veo. Voy para allá, voy para allá. A ver si puedo. Cuidado, tanque, tanque, tanque. Uy. Vale, vale. ¿Tiene algo para darme algún fusil o algo, tío? No tengo fusil, cuidado, eh. no dispara. No dispara. Toma. Un algo, tío. Ese, ese, bueno. ¿Dónde está? Allí. Toma ¿Qué hago, he chito loco, tío? Bien, ha okay, caído Yo curándome ahí con la vista tío La no niebla me ha quitado el rifle por toda la cara sí, ¿eh? Te ¿eh? la llevas todo, ¿eh? Te la he No pasa nada Es que no tengo nada no, ¿cohetes? Ah, vale. Pues tengo vale, 8. Tal, eh. tal. Sí, sí. ¿Quieres el Aquí. rifle? Eh... Es que ¿Este? tengo, no, es que escopeta y... Sí, alguno... Es... Ese me gusta, tío. Es que el otro que tengo era de 11 balas. Bueno, este 20. No sé yo. Es su fusil 32. Vale. Y me llevo la niebla curativa Me gustaría pescar algo, pero bueno. Un tanque, eh. A ver, ¿vamos por el tanque o qué? Vale Vamos, no, vamos a poner Tenía que comprar algo, pero bueno Mira, cofre y... Aquí nos da un montón de oro también los las estos. También te lo digo El barrilete también es bueno A ver, aquí nos da un montón de oro Es que es muy bueno, tío el tanque está por ahí, mira, que está... Ojo a visor, ¿eh? Está por ahí arriba, yo creo que el tanque está por ahí arriba Pero Vamos a coger un poquito de oro Todos los muebles estos que vea Le golpea ¿Qué? La da bueno ¡Al! No, ya, ya no. Ya Me chumbo. Qué malo que soy Venga, a ver, vehículo A ver si vamos un vehículo Para poder escapar o algo, tío A ver ¡Eh! Deflectores Deflectores No me voy sin ellos Este tampoco Gana ahí no, un poquito de oro Venga, si encontramos un vehículo Tengo vehículo ¡Oh! ¡Vámonos, compadre! Voy me nos copi, que lo vamos de, de jarana. ¡Eh, eh! Un pollo, un pollo. Un pollo. Un pollo. pollo. Toma, pollo. Coge si quieres. El deflector. Vale. Que es bueno, ¿eh? Te lo pones cuando te estén disparando. Te lo pones en el suelo, le das rápido. le das r Y te sigue como deflector. Cógelo, Aquí en el modo sin construcción te viene muy bien ¿No lo querés? ¿Lanzacohetes? No Vale Pues venga, voy a marcar eh. Este ya lo tengo hecho contrato con trato. Ya estoy usando consumibles Cofre de la OI. un vehículo de esta está Estancia. Como como para la fortaleza o yo que sé Cambio de dirección Lo de la caverna Vale Me lo haría encontrar un Un depósito de combustible Pero bueno También tenemos otro vehículo Pero bueno Pónselo si quieres el deflector vehículo que lleva uno Vale No, decía él que había ahí, pero bueno Había ahí otro A ver si encontramos una latilla de combustible Estaría bien tío. ¡Eh, espérate! Torreta Tengo el lanzamiento con torreta Me queda una torreta Vale, me voy a lanzar por aquí mismo ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Toma! ¡Qué guapo! Y te da... Me ha dado ahí la... Ya la he completado la misión A ver A ver esto Nuestro vehículo Toma ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí soy yo! Oh, La que le he liado, tío Pero ¿vale? bueno, la has visto la que le he liado Sí, sí ¿eh? ¿Hay algo por ahí o no? ¿O no? Lo digo sí, para no lutear sé. Sí, la torre, digo, para pero lutear no sé, Claro, sí. claro Esto viene bien Mira, un cofre de esto Es potente Cofre está potente Pero bueno, tampoco nos ha dado Una cosa Quedan 23, ¿eh? Hay una gasolinera, tío ¿Dónde podría haber una gasolinera? No, tengo ni idea Si Seguimos la carretera Esta Cuéntate. Cuéntate que vamos a dar un, un turismo Hola, pues cola, esa es buena Esa es buena también Dios que voy a tope Ah, ya la ha utilizado Ya la ha utilizado que Estoy atropellando a este Vale, vale, ya, ya está lleno Venga, pues montate Ahí había cartuchos, eh No coge munición ni nada, eh Venga, vámonos Cuidado, al tanque, al tanque Disparale, Dispárale, dispárale Dispárale al tanque Oye, oh, combustible bajo, me cachi Nada, pasando del tanque Cuidado, ya, ya, ya yo a mí, voy con llantas, voy en <risa> Mira esto, mira esto, compadre, dispárale ahora. Que... Sí, sí, pero y sin llantas, ¿eh? Sin llantas, que viene por nosotros. Viene por nosotros. ¿Dónde está? Dime dónde está. ¿Dónde eh... está? Que... Señalalo. Dado al final, tío ¡Oh! Le he quitado vida Pero me han dado No sé, seguro que tú puedes ¡Oh! Oh. Bueno, Estío, bueno es Pero está bien mira, mira cómo ha quedado la furgoneta, tío Ajá. No, Mi idea no, era eso envío. Pegarle desde aquí Pero han llegado demasiado pronto Y me lo he comido Y disparar misiles, ¿eh? Pero no sé si le he dado o no Al tanque Porque sí, no sí. bueno, lo he visto Ya está bien Elimina a Oponente con fusil de fusiles esta, La última y ya, ¿vale? Esta me Vale, que... como tú quieras Sí, sí Pues venga Preparado La vengo Un momentito ¿Dónde caemos? No. Vámonos que llego tarde ¿Dónde caemos? Yo ya Vamos A ver Podríamos caer que... ah... Vamos a echar una carrerita Vamos a echar una carrerita Ahí es lo del circuito Yunque este <ríe> Circuito Yunque Vamos para allá Un poquillo lejos, pero bueno 1200 metros Cogemos un vehículo Y nos echamos una carrera Tú y yo, ¿vale? Vale Ahí en el circuito A ver quién Quién gana Tenemos que encontrar la meta Vale Estoy bajando En caída libre Me vuelvo a poner para caída Para avanzar un poquito Para adelante Ahí, ahí Bien, bien Me va siguiendo Eso es bueno Mira, pues Estupendo Cuidado que va Peñita también para allá, ¿eh? Ahí veo un par que irá, un par de ellos A ver... Tenemos que ir a la meta A ver si es si, donde está la meta Aquí No, aquí Aquí, show Venga, ahí están los coches Venga Me pido el de raya y luego tú el moradito Corre Carrera, ¿eh? Bueno, puede tomar más, por si acaso <ríe> Si sí puede Sí, porque hay Peñita por aquí pero corre, corre, vente Ya ha oído alguien, ya ha oído alguien Ya, ya, ya, venga, vente Yo estoy ya montado, eh Que me voy, eh Corre, corre coge tu vehículo Preparado, listo, ya Es que venía uno Vámonos, vámonos Circuito, eh, nada de circuito Venga, venga Ya voy, la puedes dar al turbo si quieres, eh Toma, turbo Adiós, odio odio odio Uy, uy, uy, que lo he puesto a dos ruedas Chaval A este, a este le meto, le meto Toma, le he metido Para eso, para que no se ponga en medio ¡Vámonos! ¡Oba! Yo me he quedado atrás Sí, yo no, tío, yo voy todo Es que yo ya me lo conozco el circuito Un poquito ¡Toma, saltito, guapo! Mira, yo llego a meta, eh tengo aquí uno, ¿eh? Se está curando Uy, casi le doy, tío <ríe> Que viene Toma <ríe> Que están ahí, que me matan Que me matan, que me matan <ríe> Y yo mandé a otro tísico Están ahí <ríe> Están ahí, están ahí Cuidado, Saúl Cuidado que no te maten, odio, oh Dios, ya... ¡Hombre, caído! ¡Hombre, caído! ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre, caído! ¡Que venga por mí! ¡Escóndete, escóndete, South! ¡Escóndete! ¡Ya te ha matado! ¡Ya te ha matado! Voy a por ti, voy a por ti Voy a por ti, tranquilo Viene. ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Vámonos, vámonos! vámonos mierda oh, qué mal, tío! No me ha salido la jugada Me quería escapar, ¿sabes? Con el coche... Pero me, me estaban esperando. Que... Vale, vale. Soy muy divertido, tío. Muchas gracias por la ayuda. Claro. Un saludito. No te olvide dejar like. Compartir. Saludos. Bueno, esa paz que te he ganado la carrera, ¿eh? Sí. <ríe> Eh, pues más estrellitas Y otros 12 onichi ¿Qué os parece, chavala, en, en la mañana? Ahí, conseguido Yo creo que está muy bien, ¿no? Ya es que me voy, Saúl Hemos acabado ya el directito por hoy Voy a coger aquí una recompensa, ¿vale? Esto por aquí Me eh, voy a pillar por aquí Este Ok y la tutelas, por ejemplo La firma de la capitana Vale, la equipamos Y me quedan 6 Por aquí Este por aquí la Línea de meta Y aquí Rebeldes Y nos falta una estrellita, tío Nos ha quedado una estrella Chavales, para comprarme el de Kiara Kao Vale, ya pasamos a la página 6 Conseguimos los pavitos y tal. ¿Vale? Imaginada, élite de combate. Está guapo el casco, a ver. ¿eh? La suki 2.0 de Iridio. En modo cibor. Eh, pues estupendo. Más páginas por aquí. Aquí hará El origen. No pasa nada, tranquilo. Un saludo. Muchas gracias, tío. Cuídate mucho. Yo ya voy a cortar directito Es que no, nos quedan un montón de páginas eh, Hasta que llegamos al doctor extraño Nos quedan un montón, chavales 41 recompensas más Madre mía, o el nivel 90 Para desbloquearla, ojo con esta Mira, eh, pues estupendo Pues nada, chavales Aquí nos vamos a despedir, ¿vale? Un saludito, Peñita Cuidarse mucho Muchas gracias por el apoyo a todos